Shh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah Oh <laughs> Ah, qué bien, ¿Podés salir? que tendrás que enseñar. la llave. ¿Vale? ¿Ven? ¿Ven a ver mi casa? ¿Sí, no, yo te hago las ¿Y es que las que, que me duele la espalda, ¿eh? ¿Qué ¿quiere conocer ¿es a mi perrito. ¿Quiere conocer a No hace poco? nada, ¿eh? Rosa. <allumbling>? ¿lo llamamos? Venga, lo ¡Hola! ¡Hola! Toby. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo mucho! muy bueno, es bueno ¿Sí? sí. y Entonces, valientes y sí. sí. sí. sí. sí. sí. que no te van a hacer nada no. Toby que tiene miedo y por... Por... Por... No? Estáis... No por qué le dais miedo, ¿Por qué le dais miedo? será por las caras Toby, ven ven, Toby, mis amigos os ha no? Sí. Sí. sí. sí. sí. Pues, chicos, podéis volver cuando queráis? Sí. Sí. queráis. salir por el Hombre,